Bienvenidas y bienvenidos al curso de Propiedad Intelectual. Los objetivos de esta unidad son Analizar los conceptos básicos de propiedad intelectual e industrial, estudiar los tipos de patentes y su procedimiento de registro, revisar las marcas comerciales, su tipología, clasificación y procedimiento de registro. Esperamos que al final del curso conozcas la legislación pertinente a la propiedad intelectual y los fundamentos de la protección de las innovaciones. Te deseamos mucho éxito.